Hola amigos del canal Random, bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces Aunque bueno, en este caso los mexicanos la conoceréis de sobra Porque es una película que nos habéis bombardeado y abrasado para que comentemos Y desde aquí, de todo corazón, tengo que dar las gracias porque me ha encantado Sí amigos, hoy toca cine mexicano, que nunca lo habíamos tocado y ya iba siendo hora Tendremos una casa embrujada, objetos malditos, niños siniestros porque hoy, desde 1989, llega al canal random... ¡VACACIONES DE TERROR! En genuino VHS RIP, y un RIP muy mal conservado, pero es lo que hay, no tengo nada mejor con lo que trabajar.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 podremos ver una moza atada a un árbol y una turba enfurecida con palos y antorchas ¡Bruja! ¡Bruja! ¡Me vengaré de cada uno de ustedes! ¡Prendedle a fuego! Así que todo arde y la chica se desgañita Es la hora de morir Un poco ¡Hala! ¡Muerta! Estos pellizcabombillas entonces se ponen a tirar sus cosas al pozo mientras la moza sigue ardiendo Tiren todas sus cosas al pozo y luego lo tapan Jefe, ¿y por qué no echamos todas las cosas al fuego mejor? Así nos aseguramos de que nunca vuelva. ¡He dicho que al pozo! ¡A la mierda! Ya en el presente, un notas le está dando la vara a Pedrito. Este colgante es mágico, te protege de los espíritus, bla bla bla. Bueno, ¿y cuánto quieres por el medallón? No, no está en venta. Bueno, ¿qué quieres? La cajita mágica. Esa, donde se escuchan los pájaros. Y el ruido de los tambores. ¿El Walman, <ríe> ¡Sí! Esto es épico. No quieres dinero, pero sí un Walman mugroso. ¡Hala, para ti! Ahora conoceremos a los protagonistas de la peli. Un matrimonio y sus hijos. Tienes los gustos más extraños del mundo. Uh -huh. <ríe> Me casé contigo. ¿Quién sabe qué estaría pensando? <ríe> <ríe> Duermes en el sofá, pero chapó. Increíble. Bueno, pues este hombre les cuenta que ha heredado una casa en el campo y que se van allí de vacaciones. ¡Uno, dos, tres! ¿En serio? También invita a su sobrina para que vaya con ellos, que resulta que es la novia de Pedrito y por extensión también queda invitado. Total, que se ponen a hacer las maletas mientras el padre nos cuenta su vida. Pero lo mejor de todo es cómo hace la maleta el cabrón. <ríe> ¡Hala, todo random! <ríe> ¡Qué tío más grande! ¡Vaya mierda estás haciendo, papa! ¡Papá! Total, que al día siguiente llegan y toda la familia observa la casa Uy, parece la casa de los sustos ¿La casa de los sustos? Está horrenda Pero me cago en la leche si está en ruinas Dentro, obviamente, todo está lleno de mugre Es el lugar ideal para llevarte a tus tres hijos y a tu mujer embarazada No tiene ni luz ni calefacción Y los niños encima rompen los cristales ¡No jueguen cerca de la casa! ¡Os he dicho que os vayáis solos al bosque! En estas que los niños encuentran el árbol en el que quemaron a la bruja del principio. Uno de los niños se sube a una rama y ¡uy! ¡Cuidado! Me caigo. ¡Hala! Ya de noche por fin llega Pedrito que se había perdido. Siempre que salimos hacia alguna parte acabamos en ninguna parte. Oye, ¿tú cuándo vas a trabajar o algo? Pero si hago de todo. Siete. Actor, cantante, carpintero, panadero. Lo pondremos en la lista a continuación de estúpido. Tal que el padre del año tiene a familia a oscuras, cuando de repente y sin razón aparente se encienden todas las luces por arte de magia. Y todos se sorprenden, pero vamos, tampoco parece afectarles demasiado. Así que mientras los padres acuestan a los niños, la joven pareja se queda ahí mirando las musarañas. Ah, mira, ella está la constelación de Orión. Madre mía, hijo, menos mal que eres guapo. Y podemos ver que el colgante se pone a brillar. Si brillaba es que había fuerzas del mal, o algo así. En fin, al día siguiente, mientras el padre del año corta y Pedrito mira A los niños se les cae la pelota en un pozo abierto que casualmente estaba por allí Al intentar recogerla... ¡A la mierda! ¡No te muevas! ¡Ahora bajamos! Lógicamente la niña no hace ni caso y se pone a investigar Como todos imaginamos, es el pozo del principio de la película Que suponemos que lleva todos estos años abierto Y la niña no tarda en encontrar una extraña muñeca Papi, mira la muñeca que me encontré, ¿me la puedo llevar? ¿Esa muñeca llena de mugre y que a saber lo que tiene dentro? ¡Sí, claro, hija! ¡Llévatela sin miedo! Como era de esperar, la muñeca está maldita y enseguida empieza a hacer maldades. A la madre le da una pechusque y por algún motivo que desconocemos le empieza a... ¿Burbujear la barriga? Creo. Porque sí. Así que se la llevan al hospital y la joven pareja se queda encargada de los niños. Ahora la muñeca se... mete en el cuerpo de la niña o algo así y como los padres no están, pues tendrá vía libre para hacer todo tipo de maldades. La chica la toca y... ¡ala! ¡pinchada! ¡Mira qué guapo es mi novio! ¡Ay, tiene cara de menso! Pedrito está con los niños haciendo el tontaina, y la muñeca, eh, por telepatía, hace que le dé un parraque, pero enseguida se recupera y le importa un pepino lo que ha pasado. Ya en la noche empieza a salir humo de la habitación de la niña. Una vez que entran, ven una auténtica matanza de peluches y muñecos, ¿Pero qué has hecho? Yo no lo hice, fue ella. Pero todo les da igual, así que la chica se va a por comida. Y dentro de la nevera está todo podrido. Con ratones, serpientes y sí, con potingues verdes. Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. Lógicamente era una visión y Pedrito ni se entera. estoy engorda, güeyita. No sé cómo loco de tu tío se puede comer. Con lechuguita y tomatito. Y zanahorias que son pura proteína. Saca la crema o la mayonesa o lo que tengas. <risa> Eres enorme. El jamón engorda pero la mayonesa no. <risa> en fin, que se ponen a... ...remojar la nutria, ¿eh? En estas es que las paredes empiezan a echar litros de sangre. A la chica le da miedo y se acabó la alegría. Sangrando estoy yo. Y harta de todo quiere llevarse a los niños. La muñeca entonces la encierra en una habitación. Y empieza a ver que si serpientes, que si ratones... Oh, qué terror y tal En fin, todo falso Entonces por algún motivo que a día de hoy se desconoce En vez de salir a la calle, que es lo que quería Pues encierra a los niños en una habitación Es un misterio Muy misterioso Y los juguetes empiezan a moverse solos Eh, sí, todo correcto Un mueble empuja a nuestra amiga y... ¡Hostión! Y la niña es quien manda ahora Pedrito, que había ido a por el amuleto al coche Pues es perseguido por él y misteriosamente logra escapar Se sube en él y atraviesa la pared <risa> Está harto de puertas La muñeca, ya harta de todo, empieza a romper cosas A lanzarlos por los aires, a lanzarles cuchillacos y a quemar cosas Les da de hostias y los deja hechos mierda Incluso a pesar de tener el amuleto, Pedrito es levantado Y se lo llevan volando hasta un espejo mágico y ¡ala! ¡pa dentro. La has hecho enojar y dice que tiene que castigarte Total, que le rompe la ropa La chica grita todo el tiempo Todo el tiempo Todo Todo Ahora uno de los niños se pone a jugar con un coche Que se conecta con el coche del padre Pues porque sí Por cada cosa peligrosa que hace el niño El padre lo sufre en sus carnes Cuidado, domingaro! En fin, la chica, harta de todo, pilla el medallón ¡No maldita! ¡Quita! ¡A la mierda la niña! y el amuleto y la muñeca al fuego. ¡Hala, que te jodan! Pedrito entonces vuelve, pero esto no ha terminado, porque el fuego se descontrola, y uno de los niños sigue arriba. Nuestro amigo entonces sube a salvarlo sin importar su salud, y lo saca por una ventana, sin embargo él, en vez de saltar que sería lo lógico, vuelve a bajar por las escaleras pese a que todo está en llamas, y por algún motivo la casa... explota. ¡Oh, qué pena, se ha muerto tal y cual! Pero, lógicamente, sale triunfante de las llamas Y todos terminan felices y a salvo Excepto la madre que sigue en el hospital Y seguramente pierda a su bebé Pero, a eso no importa La película entonces termina con un matrimonio comprando la casa Que a pesar del incendio, está intacta La nueva niña entonces se pone a investigar y... ¡Oh! ¡Qué inesperado! ¡La muñeca sigue viva! Y ya está Fin Bueno amigos, pues hasta aquí la maravillosa Vacaciones de Terror ¿Qué os ha parecido semejante joya? me ha encantado verla, me lo he pasado súper bien también existe una segunda parte que a pesar de que no tiene nada que ver a mi gusto es un poquito inferior aunque las dos son muy recomendables si os gusta este tipo de cine